Ah, un trabajo excelente ocupándote de los arcanistas. La gente quiere confiar en que los libranceros les guardan las espaldas. Después de lo de Marca Libre, la confianza es algo difícil de conseguir. Me alegra haber podido ayudar. ¿Qué tal la librancera Raid? Bien. Ha peleado con uñas y dientes. Pues claro. Sabe que me enfadaría si hubiera tenido que escribir su historia en el muro. Pero está viva, amigo mío. Es una gran historia y la gente la conocerá. ¿Crees que servirá de algo en este sitio? Por supuesto. La librancera Raiz está recuperándose junto a la fragua, por si quieres ver cómo está. Seguiré atento a los contratos, no te preocupes. Al bar le ha llegado un cargamento de cerveza fortuo. Hoy va a ser un día estupendo. ¿Ya de vuelta? Bien. Tengo contratos para ti. Para cambiar la opinión de la gente, tenemos que salir ahí fuera y hacer un buen trabajo. Recordarle a la gente que pueden contar con nosotros. Entendido. Eh, librancero, ¿el contrato ha ido bien? Libra Hola, ¿cómo te fue en el último encargo? Sigo respirando, así que fue bien. <risa> ¡Qué gran verdad! Yo acabo de llegar. Un maldito titán casi me arranca el brazo. Siempre pasa algo, ¿eh? Owen se ha pasado por aquí. Quería asegurarse de que tus registros estuvieran en orden. Tú no te preocupes por nada, que yo mantendré este sitio en orden aunque me lo intente impedir un titán. Por cierto, ¿cómo has acabado a cargo del registro? No parece que te vaya el trabajo de oficina. Se llama versatilidad, colega. Todos la tenemos. Si quieres un tiro certero o un registro bien organizado, habla con Jack el Afortunado. Todos aportamos nuestro granito de arena por la familia, ¿o no? Si te alistas es para colaborar. Así de simple. Es más que eso. Pero vale, si quieres verlo así, el caso es que todos nos cubrimos las espaldas. No tenemos a nadie más que lo haga. Pues no, pero cambiaremos las cosas. Así se habla. Necesitamos que los libranceros consigan contratos y saquen el trabajo adelante. Cuanto mejor le vaya al enclave, mejor nos irá a nosotros, ¿no? Bueno, tengo que actualizar informes antes de volver ahí fuera. Hay peregrinos que salvar, reliquias que silenciar... Ya sabes cómo va esto. Tassi me ha dado las coordenadas del mapa. Te diriges a un campamento de reguladores. ¿Su agente estará allí? De incógnito. Tassi me dio una foto para que podamos identificarla. reguladores. Siguen siendo los mismos contrabandistas de siempre. Les siente cualquier cosa que tenga algo de valor, además de los rumores habituales de guaridas secretas por la zona. Al algún sitio tendrán que guardar todo el material. La pregunta es, ¿por qué se implicaría el dominio? Espero que Tassin esté equivocada. No me apetece nada ser encriptador en tiempos de guerra. Cerca del campamento de reguladores. Debería aparecer pronto. Y no te descuides. Estamos bordeando el territorio de los escaras. Si tenemos problemas. El campamento está infestado. Voy a liquidarlo. ¿Podría a la gente de Taxi? Uh, no la veo. ¿Podría seguir viva? No creo que esta gente la matara a animales. ¿Hay algo útil por la zona? en estas coordenadas Esa era la gente de Tassi Tendré que descifrar las coordenadas y cuidado hay movimiento de escalas. Los amazayas, están sedientos de sangre. Tassim tiene razón. Seguro que el dominio está metiendo cizaña. ¿Seguro? Enfrentarse al dominio no es como luchar contra una manada de rumones. Cuando el mal llama a tu puerta, no te escondes. Lo mueles a palos hasta que se marche por donde ha venido. Hay que detenerlo antes de que se extienda. Fuerte Tarsis no puede sufrir la misma suerte que marca libre. Hay más reguladores muertos fuera de la cueva. Ustedes intentaban defender su guarida. Supongo que el dominio no hace prisioneros. Parece una cueva de contrabandistas Aquí puedes encontrar de todo por su justo precio Parece que está incluso rey. Owen, oh, well, el control de vuelo no funciona ¿Qué pasa? Ya lo veo, estás en una especie de campo Debe de estar afectando al traje ah, Creo que sé dónde está el problema hay un generador de escudo del dominio que anula las capacidades de vuelo. Eso explicaría cómo te tuvieron la emboscada a los reguladores. ¿Puedes desactivarla? Nunca había visto una de estas. Voy a tardar un poco en hacerlo, así que tú intenta ah. He recuperado el control de vuelo. Sigo. No puede ser casualidad que el dominio esté aquí. Estos contrabandistas esconden reliquias. Ya lo sé. Estoy intentando no sacar conclusiones precipitadas. Pues yo sí. Muy precipitadas. Porque si quien no debe se hace con la reliquia moldeadora equivocada... Sí, y tienen a la gente de Tassin mucho ojo. La reliquia! No, no sé de qué hablas. Te lo enseñaré. No. No hacemos las cosas así. Para mí el dolor no sustituye al dinero. Negociemos. La reliquia no se vende. ¿Ves? Eso es. Si la tenéis, dime el precio y todos saldremos ganando. Las reliquias son peligrosas. Si no se tiene cuidado, te doy esa impresión. ¡Vikia! ¡La reliquia es nuestra! Una lástima. La negociación terminó. Desgraciado. Oh. Vale, eso no es normal. ¿Un librancero, Patético. Ya he machacado a muchos como tú. Correrás su suerte. Y ahora toca pasar a la acción No me lo puedo creer ¿Estamos en un tiroteo con el dominio? Yo sí Tú estás sentado en un sillón a saber dónde en soldados profesionales. Los escalas sí, pero... ¿Esto no? Las balas tienen el mismo efecto en ambos. Y no es que no sea emocionante, pero... Ten cuidado. ¿Despejado? Bien hecho. Pero, ¿qué pasa con la agente de Taxi? ¿Está viva? No ha sobrevivido. Pero aquí hay un activador. Ya veo. Parece que se ha dañado durante la pelea Puede que Tassin saque algo en claro Esto no puede haber sido en vano ¿Y qué pasa con ese al que llamaban el vigía? ¿Se ha llevado la reliquia Pues la recuperaré del dominio. Masacres y testigos. ¿Qué al suc. No sé, pero tiene que ver con reliquias. No va a acabar bien. ¡La vuelve a no ¡Ese es generador de escudos! No tiene buena pinta. Que no se acerquen. ¡Ojo! Parece que el vigía ha dejado un destacamento de limpieza. Esa máquina. Tengo las especificaciones. Creo que puedo inutilizarla. Aguanta. Intentaré desactivarla. Un gran sitio para morir, Owen. ¿Alguna vez te he fallado? ¡Ten cuidado! Ese es el último Todavía puedo atrapar al vigía Date prisa, te llevamos la ventaja El dominio se trae algo gordo entre manos Si no, alguien como el vigía no se dignaría a visitarnos Tenemos que convencerle de que no vuelva nunca más ¿Ves? Por eso quiero estar ahí fuera contigo Para hacer que los malos se larguen No te creas que es tan fácil Bueno, pues para hacer que los malos se larguen Tras juntarles con un arma bien grande Todavía hay un rastro Síguelo y a lo mejor tenemos una oportunidad Con eso nos bastará Para alcanzarle. Está un poco más adelante. Eso de ahí parecen torretas. Yo que tú me las cargaba. Si no, te van a fastidiar a base de bien. Hay un montón de soldados del dominio. ¿Dónde está el vigía? Lo estoy buscando. han venido a quedarse? No sé qué tramarán, pero que se olviden de hacerlo en nuestro territorio. A lo mejor se puede razonar con ellos, no. ¿Tú crees que esta gente ha venido a hablar? ¡Cuidado! Ha aparecido otro de los tenientes del Vicía. caer en la trampa Owen Owen, ¿qué pasa? no sé, el vigía. es mucho más poderoso que tú claro está uno tiene que medirse con rivales de su talla y ya veo que tú no eres gran cosa, la verdad ¿ah, sí? pregúntales a tus tenientes si están de acuerdo ah, no, que no puedes, las he matado los libranceros presumen de lo que carecen valentía por eso son historia. Pues yo estoy vivo y coleando, pedazo de... No te molestes. Ya se ha alargado. Será mejor volver al fuerte. Le diré a Tassim que tenemos que hablar. tramposa. Cuidadito con lo que no olvides pasarte. Owen me ha contado lo que ha pasado. Tiene usted un problema considerable. Un peso pesado del dominio. Los suyos lo llamaron el vigía. No fuimos capaces de detenerlo. ¿Y fue hasta allí por una reliquia moldeadora? Arrasó con todo. Su agente no quiso darse por vencida. Hasta el último momento, pero... en fin. Ya lo sé. Lo siento mucho. Tenía este archivador. Mis agentes extraerán toda la información. No hay duda, el dominio ha vuelto. Y con ganas. Maldita sea. Pensaba que los espías eran imperturbables. Nunca subestimamos a nuestros enemigos. Vivir bajo el régimen del dominio, eso no es vivir. Y si tienen fuerte Tarsis en el punto de mira... Está claro que el Fuerte no es un paraíso, precisamente, pero es nuestro hogar. Y no quiero que ningún dictador se adueñe de él. ¿Qué hacemos? De momento, tener paciencia. No pienso mover ficha hasta que no consiga más información. Mientras tanto, me gustaría presentaros a alguien. Esta es la centinela Brin. Es muy perspicaz y de toda confianza. Además, no le vendría nada mal contar con más gente. ¿Por qué no la ayudáis? Mientras averiguaré algo más sobre el dominio. Estamos en contacto. Centinela Risa Brin, Comandancia del Fuerte. ¿Cómo podemos ayudar, Centinela? Aquí no. No creo que sea un sitio seguro para hablar. Vengan a verme a mi oficina, detrás de las plantas. ¿Detrás de las plantas? Sí. Um, pues... en eso quedamos. Les veo luego. Pues... vale. Librancero, ¿qué tal? Al habla Mazaya Sumner. Que sepas que he puesto un poco de orden en el laboratorio y ya puedo volver a trabajar. Si me necesitas, ya sabes dónde encontrarme. Ah, hola. ¿Tienes un momento? Pues claro que sí. Eres mi lancero favorito. Ah, sí. ¿O soy tu único lancero? Bueno, casi siempre. Pero ya sabes que acepto algún contrato extra de vez en cuando. De algo hay que vivir. Me gusta aprovechar la oportunidad cuando se presenta. ¿Te parece bien, ¿No? Pues claro, no soy un monstruo. Todos tenemos que comer, yo incluido. Por supuesto. Gracias, colega. Eso sí, creo que formamos un equipo especialmente bueno. ¿No te parece? ¿Qué pasa, Owen? ¿Te sientes un poquito inseguro? ¿Qué? ¡No! Cambiemos de tema. Bueno, al menos las cosas pintan mejor ahora que tenemos el interés de Corvus. El rescate del tal Mazayas me ha recordado a la pesadilla de Escaras que fue nuestro primer contrato. Multiplicada por diez. ¡Qué locura! Solo llevaba en Tarsis unas semanas y ahí estaba, trabajando con el lancero que sobrevivió al corazón de la furia. Estaba emocionado. La vida de este pobre encriptador descarriado de repente empezaba a mejorar. ¿A qué te refieres con pobre y descarriado? Uh, después de salir del Satomi, di muchos tumbos. Hice mis pinitos en un peregrino, deambulé por Antium. ¿Te habrás dado cuenta de que me aburro con mucha facilidad? Te entiendo. Yo necesito desafíos. Y por eso formamos tan buen equipo. Nos va a la aventura. Sin incumplir la ley, demasiado, o acabar muerto. Pero a veces... Eh, a, a ver, es divertido comprobar cuánto puedes acercarte a los límites. Owen, ¿es cierto lo que dicen? Que todos los encriptadores están un poco rotos. Ya que estamos sincerándonos, he pensado que podría preguntártelo. ¿Buscas la raíz de mi inseguridad? Veo que me he metido en un tema delicado. No, no, no, no. El conocimiento es poder, ¿no? Y sí, todos los encriptadores están un poco rotos. O muy rotos. No se perfecciona la habilidad de vincular mentes sin sufrir algún tipo de... pérdida. Depende de cada uno. Suele ser una pérdida pequeña, pero a veces te deja incapaz de funcionar. ¿Como muerto? ¿Eh? No, muerto nunca. Fuera cual fuera el precio, eres encriptador. ¿Y de los buenos? Sí, mola bastante. Y cuando también sea librancero, todo el mundo se dará cuenta de lo impresionante que soy. ¿Por qué no te centras en intentar mejorar como encriptador? Porque estoy... Estamos... Aburridos. Aburridos. Además, ya hay un montón de encriptadores de nivel bla, bla, bla. ¿Qué tiene eso de emocionante? ¿Puedo preguntarte qué tal vas? ¿Con las clases? Bueno, en realidad me dedico a estudiar un libro, pero me esfuerzo mucho. Resulta que tengo un talento natural. Sabes que a mí me llevo años, ¿no? Sí, sí, pero cada uno es su mundo, ya sabes. Gracias por hablarme sobre los encriptadores. A ver si nos llegan más contratos. Ya te digo. Nos vemos.